Me loba loca, me está loca, me está me Tan solo pudiera hacer un trato con Dios Le pediría conocer a Tilly Conocer al PP Conocer a ETC Conocer a Potaxia one guapo eres tú, mi se 7 mi bichito siu siu CR7 mi comandante, anota otro hat trick Con un golazo de chilena, impactame así Con tus récords lloro, lúcete, y es que tú eres el rey Qué guapo eres tú, mi CR7, mi bichito siu siu Soy Donald Trump, voy a ser murillo nada más en la frontera. Me lo van a agarpar o si no los voy a ir a buscar, mexicano pobre. Contratemos un albañil Porque el muro hay que construir Donald Trump Sí, soy Donald Trump Y que se vayan todos a la repucha madre Que los Remil Que los Remil parió Negros de mierda inmigrantes Son todos fans de Morón este ritmo es para moverte. ¡Ja! DJ, ¡Ja! a ¡Ja! que ¡Ja! lo ponga para ¡Ja! tra, tra, tra. tra. A montar tra para tra tra para tra tra para tra tra tra tra Vamos a montarla. Tra, para, tra tra, para, tra. Vamos a montarla. de tra tra tra tra tra tra cuando antes le dábamos con él? tra arriba, tra abajo. Se fue a la madera, con un clavo y un martillo y clava arriba, pa' abajo, arriba, pa abajo, arriba, pa' abajo, pa' abajo. Clava arriba, pa' abajo, pa arriba, pa' abajo. Y si se pone de espalda, porque quiere por. Siento el impacto, me puse en contacto. Este perreo, incluso para menores, no es exacto. Tú que en el acto, así exacto no quiero hacerle un retrato trato. Dale pusa, pusa, tu sabes eso Cuando lo usa no salgo ileso Sacate la blusa, no hace falta eso Tú eres mi musa y yo traje el queso Beso pa' la carta en el pariseo tú pa' mis enemigos, bendiciones les deseo Querían perreo y yo traje el perreo Muchos sazón pa' la noche bellaqueo ja. Ese culo está pegado, está pegado. Lo conocen en Insta, lo conocen en otro lado. Ese culo está pegado, está pegado. Lo conocen en TikTok, lo conocen en otro lado. Con humildad y respeto, se va Vallejo. de fire de free fire ha sido no borrada punta de free fire ha sido no borrada punta de free fire ha sido borrada punta de free fire ha sido borrada junta de free fire ha sido borrada punta de free fire ha sido borrada junta de free fire ha sido borrada punta de free fire ha sido borrada Open Gangnam Style Gangnam Style hop hop